...pues un año más despedimos a la Caravana por la Paz... ...el Ayuntamiento y la Diputación están presentes en esta despedida... ...porque mandamos 27.000 kilos de distintos alimentos... ...a los campamentos saharauis... Eh, también material de higiene bucodental, mandamos pupitres cedidos por centros escolares, mandamos distinto material también hospitalario, mandamos sillas de ruedas, tenemos andadores y gracias a la solidaridad no solo de la ciudad sino también de la provincia a través de diversos proyectos que, están, eh, bueno, que han llevado a cabo ...distintos ayuntamientos... ...como pueden ser Nueva Cartella, La Rambla o Montemayor... ...tenemos la oportunidad de mandar a los pueblos saharauis... ...ese material... ...y sobre todo mejorar en algo las condiciones de vida... ...de este pueblo que se encuentra en un lugar inhóspito... ...en un lugar eh, muy difícil para la subsistencia... ...y con un carácter de, de refugiados desde hace más de 43 años. Muy bien, como ha dicho Ana... Eh, ...un año más y van 25 años... ...a Kansas, eh, junto con las administraciones públicas, ayuntamiento y diputación... ...y entidades sociales, eh, muestra un, un apoyo, una solidaridad con el pueblo saharaui... ...un pueblo que lleva más de 43 años abandonado en el desierto de Argelia, en Tinduf, ...y viviendo una situación dramática, inhumana y que políticamente aún no le hemos puesto freno... ¿no? ...el régimen de Marruecos sigue ocupando el territorio saharaui... ...y España como gobierno tiene una responsabilidad subsidiaria... ...ya que dejamos a su suerte en 1975 a este pueblo hermano... Eh, ...como ayuntamiento y como diputación... Eh, ...nos unimos a esos grandes brazos que tiene Acansa... ...junto con las entidades... ...para mostrar nuestra solidaridad con este pueblo... ...a través de, de todo el material que ha relatado Ana... ...también forman parte de esta caravana... ...de autobuses de nuestra empresa pública... ...aucorsa, que van a paliar la dificultad en las huilayas... ...en los campos de refugiados".